amigos, atención emprendedores y empresarios, porque en estos momentos ya tenemos conectada a Milagros Giglino y es especialista de este programa Proinnovate del el Ministerio de la Producción para que nos cuente acerca pues, de una nueva convocatoria que se está realizando ¿no? eh, para el apoyo a la internalización para algunos emprendedores. ¿Cómo está Milagros? Bienvenidas a TV Noticias. ¿Cómo estás, Auri? Muy buenos días. Buenos días a las personas que nos están escuchando también. Eh, como lo has mencionado, quisiera contarles un poco acerca del programa de apoyo a la internacionalización PAI, que se ha lanzado ya en este año 2023 la tercera convocatoria y esta es una iniciativa que es liderada por Mincetur y que es operada por el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción y lo que se busca es poder brindar fondos a las micro, pequeñas y medianas empresas que lo que buscan es iniciar o fortalecer sus exportaciones. Okay. ¿Cuáles son los requisitos que estas empresas deben cumplir para poder acceder, por ejemplo, pues a este apoyo? ¿no? Sí, eh, te comento también, Auri, un poco que uh -huh. eh, el PAI, okay. que otorga, este, otorga cofinanciamiento no reembolsable, quiere decir que no tiene que devolverse al Estado para poder ayudar a las empresas a fortalecer y acelerar sus planes de internacionalización, eh, de internacionalización y en esta convocatoria contamos con dos modalidades de postulación, la primera que es emprendimiento exportador es, eh, en, es una modalidad que lo que busca es poder dar cofinanciamiento para que empresas que no tengan experiencia exportadora, o sea quiere decir que no hayan exportado, pero que cuenten con un producto ya sea un bien o un servicio que tenga un alto potencial de demanda en el exterior. Para esta modalidad Parte de los requisitos que se debe cumplir es que quien postule debe ser una persona natural con negocio o una persona oh, jurídica que tenga como mínimo 18 meses desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha de cierre de la postulación del concurso. Así también tiene que contar con ventas desde 60 UIT hasta 2.300 UIT y no debe haber realizado exportaciones de bienes y o servicios hasta la presentación de las propuestas. También tiene que contar con un producto, ya sea un bien o servicio, con un alto potencial exportador eh, y otros requisitos que se mencionan en las bases integradas del concurso. Y por otro lado tenemos la otra modalidad que es la del potenciamiento de las exportaciones y esta modalidad está dirigida para aquellas empresas que no son exportadoras habituales o regulares pero que cuentan con experiencia exportando. En ese caso, para esa modalidad, parte de los requisitos también pueden ser personas naturales con negocio, con personería jurídica, que también tengan como mínimo 18 meses de antigüedad desde el inicio de actividades hasta la fecha de postulación y que hayan registrado exportaciones cuando menos un año. Y si es una empresa del sector servicio, la antigüedad mínima que se está exigiendo es de un año de inicio de actividades y que haya realizado al menos una exportación como mínimo. Así también deben cumplirse, al igual que en la otra modalidad, con las ventas anuales de 60 UIT hasta 2300 UIT. Y algo importante es que no debe eh, contar con más de tres años de exportaciones consecutivas al mercado elegido. Eh, un poco. Ahí eso sería como que de manera general los requisitos, pero hay otros requisitos que los invitamos a revisar que van a estar en las bases integradas del concurso que ustedes pueden ingresar en la web del PAI, que es www.pai.pe. Ok, ¿y cuántas empresas o emprendimientos son las que van a poder acceder a este beneficio en esta oportunidad? Sí, en este caso, en esta tercera convocatoria, el programa de apoyo a la internacionalización beneficiará cerca de 40 empresas y emprendimientos de todos los sectores que busquen iniciar y fortalecer sus exportaciones. Ok, me imagino que para estas 40 eh, empresas, no emprendimientos, pues va a haber algún tipo de orientación, no sé, de repente charlas, ¿no? O cómo se va a manejar ese tema. Sí, nosotros contamos con charlas de discusión y también con talleres de cómo postular al concurso en la web del PAI pueden encontrar también estas charlas que estamos realizando. El, un poco para comentarles, el día de hoy tenemos una charla de difusión al mediodía sobre la difusión de las bases del concurso. Los invitamos a participar de char, estas charlas para que ustedes puedan realizar sus consultas también por ese medio. Y próximamente vamos a tener también un taller de cómo postular al concurso eh, y toda esa información va a salir por las redes sociales de Proinnovate y de Mincetur así que también los invitamos a poder estar atentos a las redes sociales el primer taller de cómo postular al el programa de apoyo a la internacionalización se va a realizar el día 9 de mayo a las 4 de la tarde Ok Milagros eh, para ir finalizando, ¿cuánto es el presupuesto que se tiene ¿no? para poder cofinanciar esos proyectos? Sí eh, para poder cofinanciar aproximadamente o cerca de estos 40 emprendimientos lo que se eh, se tiene disponible 3 millones de soles para poder eh, apoyar a estas empresas en sus procesos de internacionalización. Ok perfecto. ¿Cuál sería entonces la invitación final ¿no? para esos emprendedores, empresarios que de repente están interesados en realizar esta postulación? Y también que nos repitas por favor los medios por donde pueden postular y obtener información. Sí, bueno, un poco eh, para comentarles que si es que ustedes están... Eh, interesados en iniciar su proceso o en iniciar sus exportaciones y si cuentan con un producto o un servicio que es atractivo para otro mercado o que ya quizá tienen un poco de experiencia exportadora pero lo que quieren es abarcar otros destinos otros mercados entonces los invitamos a poder eh, revisar las bases del concurso y que puedan participar de este como tal como les mencioné, ustedes pueden encontrar toda la información sobre el programa de apoyo a la internacionalización en la página web. Nuevamente les repito, es www.paipai.pe. Por ese medio ustedes van a poder encontrar las bases de concurso. Así también pueden ingresar a la página web de Pro Innovate. Ahí también hay información sobre eh, los talleres, las charlas. Y por ese medio van a poder realizar, eh, van a poder encontrar las bases. Y algo importante también es que todas las postulaciones se realizan por el sistema en línea de Proinnovate. Entonces, lo que ustedes deberán hacer es ingresar a este sistema en línea, crearse una cuenta y por ese medio van a completar un formulario de postulación con una serie de preguntas en eh, donde van a de esa forma poder postular. Como bien las mencioné, algo importante es que vamos a tener estos talleres de cómo postular al PAI y en esos talleres les vamos a estar haciendo conocer cómo es el formulario de postulación y cómo lo deben llenar. Perfecto, muchísimas gracias Milagros por esta importante entrevista y bueno, que tengas un excelente día y muchísima suerte también a todos los emprendedores ¿no? y empresarios que decían postular a esta convocatoria, ¿no? este programa de apoyo de internalización. Muchísimas gracias Milagros, que tengas un excelente Muchas día. Muchas gracias a ti, Abby.